Le Muy buenas tardes, bienvenidos a los conjurados en esta ocasión, en esta eh, segunda emisión de los conjurados del martes, les decía a los amigos de Instagram, esto fue porque hay buenas noticias, ya hay una terna en esta pues, práctica competencia, no están compitiendo por ser comisionado, comisionada, ¿de qué? Ahí viene, miren. Eh, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del eh, Estado de Puebla. Entonces, eh, ahorita hay una una disputa que nada más queda entre tres personas. Y bueno, me da mucho gusto recibir a Norma Pimentel, ella es eh, quien forma esta, esta terna, ella me, fíjate nada más mi ignorancia, Eduardo Cobian, qué bueno que está aquí Eduardo Cobian para que me ilumine, me estaba comentando, pues es que Norma ya fue comisionada, Así y dije, guau, wow, entonces, eh, no es alguien improvisado, ya lleva de por sí, tienes una agenda de trabajo, incluso una agenda pública que has eh, llevado a cabo, ¿no? en varios gobiernos, varias administraciones, etcétera, entonces hay que hablar de este tema, sobre todo, con un extra, que eso es lo que me gusta de tu perfil, con perspectiva de género. A ver, ¿cómo es esto? De lo que leí, fíjese. Instituto de, de Transparencia, obviamente, la transparencia en el manejo de la, pues, tanto de la información de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Acceso a la información pública y protección de datos personales, pero con perspectiva de género. A sí. ver... ¿Cómo se come esto? A ver, la, sería como mi primera pregunta, antes que nada, bienvenida. Muchas gracias. Y pues, mucha suerte, ahora sí, que gane el mejor, <risa> ¿no? Pero, bueno, pues, este, primero eran 12, luego quedaron 9, ¿no? Éramos 16 al principio, Ajá, 16. luego nos presentamos 11 a comparecer y ahorita ya vamos 3 por el espacio. Ajá. Pero luego quedaron 9, ¿no? Eh? Eh, bueno, lo que pasa es que de los 16 que nos inscribimos, solamente 11 personas llegamos a comparecer. Mm. Eh, y de ahí ya lo que, lo que buscaron fue, bueno, eh, nuestras credenciales, nuestra experiencia, la propuesta, eh, nuestro ensayo, la propuesta de trabajo. Y bueno, hoy eh, se comunica quiénes somos las tres personas que integramos la terna y que el próximo jueves, porque además ya el tiempo está es cortito. Es pasado mañana. Así es. Estará el pleno del Congreso definiendo quién de las tres, las tres, eh, pues somos mujeres que estaríamos integrándonos a la Comisión de Transparencia. Entonces, Exacto. bueno, sí es muy importante el, el tener esta posibilidad, sobre todo porque es un espacio ciudadano. La, la reforma que se da tanto en la Constitución a nivel nacional como en la local Habla de que estos órganos garantes de la transparencia, del acceso a la información, pues buscan perfiles en su mayoría que seamos ciudadanos y ciudadanas. Entonces para mí pues es muy emocionante poder llegar hasta esta etapa, independientemente de los resultados del próximo día jueves. Porque claro, precisamente Es muy satisfactorio, claro, dar, para empezar. ¿no? Y, y también es algo que agradecer, el que 14 organizaciones de la sociedad civil me hayan dado el voto de confianza, me hayan dado una carta de postulación y que yo sea, a través de esta propuesta de trabajo, una caja de resonancia y que precisamente me hayan dado este apoyo, tomando en cuenta este trabajo a favor de la inclusión, de la igualdad, de la perspectiva de género y cómo juntamos los dos. Eh, causa los dos conceptos y llegamos con una propuesta justamente, pues sí, con mirada violeta, con gafa violeta bien puesta. Ajá, a ver, aquí hay muchos aquí. términos que sí quiero eh, compartir con el auditorio. A ver, número uno, a ver, ¿qué significa ser comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales? ¿Esto con qué se come? ¿Qué significa? ¿Y por qué el Congreso pues no vota? Por la comisionada, porque dices, me apoyaron, ¿no? La sociedad civil, etcétera. Pero quienes votan es en el Congreso, Así o sea, son es. los diputados. A Así ver, es, pero, pero esto viene de demandas de muchos años. En los años 70 la sociedad civil, la ciudadanía, empezó a exigir tener espacios de representación ciudadana, voces autónomas, posturas críticas, que de hecho es uno de los puntos que nos evalúan o que nos deben de evaluar a quienes ya pasamos a esta terna, que tengamos esta capacidad de ser críticas y de tener, eh, pues ya diría yo ahí, ¿no?, las, la, los pantalones, las faldas muy bien puestos, porque rendir cuentas es uno de los actos más complejos. Um, Sí, a, ningún, a ninguna instancia gubernamental esto se le hace un tema cómodo, pero yo pensaría que es todavía más incómodo tener que hablar de la violencia, de los casos de feminicidios, de la impunidad de la falta de acceso a la justicia con perspectiva de género uh -huh. y que precisamente este tipo de organismos como lo es el Instituto de Transparencia como lo son, pues también los organismos de participación ciudadana ayudan a que la ciudadanía pueda conocer básicamente sus derechos y sus obligaciones y ante qué instancia puede ejercerlos, eso es el derecho de acceso a la información pública hay como muchos otros conceptos porque surgió primero de la rendición de cuentas luego emigró al principio de transparencia, luego se convierte en el derecho humano con las reformas que tuvimos en la constitución pero que vienen, que emanan de resoluciones internacionales nada bonitas el caso Rosendo Radilla Pacheco y luego más adelante el caso de Campo Algodonero, que le refrendan a México la obligación de generar espacios que sean mesas de igualdad donde la ciudadanía pueda llegar y externar cuáles son sus necesidades y tengan caja de resonancia para que sean externadas con, los, con las instancias gubernamentales, por eso los órganos de transparencia son tan importantes, porque se vuelven esta bisagra uh -huh. y ahora esta bisagra no solamente tiene que generar el espacio de participación ciudadana y de voz y de eco y de caja de resonancia, ahora debiera de estar muy responsabilizada para afrontar este gran tema que tenemos ante el incremento de violencia, no solamente en Puebla, en la ciudad, en el Estado, en el país, a nivel mundial, la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Entonces, esta es esa gran oportunidad para que quienes llegué, llegásemos a este espacio, pues no solamente trabajemos a favor de la accesibilidad, uh -huh. porque ese es el objetivo principal, hacer accesibles nuestros derechos, sino darle esta perspectiva de género y transversalizarlo. Ya está en la ley, o sea, en la ley ahí está. Uh -huh. Ahora hay que... Volverlo accesible, materializarlo, porque de pronto estos son temas tan técnicos que andamos ahí volando en el espacio y nos cuesta trabajo que la ciudadanía lo sienta cercano. Uh -huh. Y esa es básicamente la propuesta, acercarle a la ciudadanía estos derechos. De acuerdo, a ver, entonces, a ver, tengo yo varias preguntas, hay una que, bueno, eh, Eduardo... Cobian eh, la, la, la quiso hacer, dije, no, pues hasta me dijiste, hazla tú, le digo, no, es que hazla tú, está, está sí, claro Es un proceso muy importante y, y yo te preguntaría, Norma, tú ya tuviste la oportunidad de ser comisionada, fue en el 2014, ¿qué ha cambiado eh, y qué puedes tú aportar en este nuevo proceso, con estos nuevos este, esquemas eh, jurídicos, estas nuevas leyes que existen? para mejorar y que algo que nos sea y que nos sirva de manera cotidiana. ¿Qué puedes aportar? Eh, que a fin de cuentas es lo que nos interesa también conocer a nosotros como ciudadanos, porque aunque los diputados van a votar, pues es un tema de transparencia en el que tenemos que estar ¿Es la un obligación de todos los ciudadanos que están bien. Claro, sí es. Bueno, creo que lo más importante es, después de haberlo vivido, de haber tenido las experiencias ya eh, de colegiar, porque al final de cuentas el órgano garante no es una sola persona la que toma las decisiones, es un órgano colegiado, en la actualidad está integrado por tres personas, bueno, falta la tercera, que es la, el espacio que estamos buscando, pero la ley ya se reformó con la intención de que se alcance a ser más amplio y se buscaran los cinco espacios. En casi todos los estados hay cinco comisionadas y comisionados, a Puebla le hacen falta otros dos más, porque en la pluralidad, en la diversidad, en tener diferentes opiniones, se puede llegar precisamente a identificar estos problemas tan puntuales. Transversalizar, que es uno, una palabra que está en la ley de transparencia y que está también en la ley de igualdad entre mujeres y hombres, significa eso, poner un piso parejo, una base elemental a la que todas, todos y todas pudiésemos acceder mm. y precisamente la transparencia es la llave, la que te permite el acceso y a mí me parece muy triste que la plataforma de transparencia que costó hasta la última vez que se había hecho transparente, cuando a mí me tocó estar decomisionada, 150 millones de pesos y que ahora el INAI ya ese tema prefirió meterlo a la cajita de los datos clasificados y que eso ya no se diga pero ese es dinero de las y los ciudadanos, que se materialice, que en verdad no sea útil, porque la realidad es que esa plataforma la accedemos solamente las personas que estamos en estos temas, los académicos, las académicas, sociedad civil, enfocada a temas de transparencia y por supuesto servidoras y servidores públicos. Uh -huh. Pero en general la gente está muy alejada de esto, la ciudadanía está alejada de estos temas. Entonces, ¿cuál es una de mis propuestas? Número uno, acercarlo. Y creo que lo que nos pasa muchas veces es que cuando llegamos a estos espacios nos gusta estar arriba, en lo nacional, arriba, en la toma de decisiones del Estado. A mí me interesa estar cercana a la ciudadanía en lo municipal. Hace algunos años cuando me tocó estar en este espacio, a mí me gustaba ir a los municipios. ...porque queríamos hablar de grandes herramientas tecnológicas... ...cuando en esa época ni siquiera había acceso a Internet... ...hoy siguen igual, ¿eh? o sea, municipios serranos que no tienen Internet... ...entonces, ¿para qué quieren una plataforma de 150 o más millones de pesos... ...si ni siquiera tienen conexión a Internet? La ley señala que tenemos que construir otras herramientas... ...no te dice cuáles, porque precisamente la intención es que esté cercana a la ciudadanía... ...y que identifiques cómo le vas a llevar esta información, que es muy diferente con perspectiva de género en Cuetzalan, que va a ser muy diferente, por supuesto, a la que se exige o a la que se requiere en Puebla o en la zona metropolitana. Entonces, eh, esa es una de las, de las finalidades. Eso, aparte, a mí siempre me ha gustado trabajar desde lo municipal, porque creo que eh, los municipios se pierden de vista. A nivel nacional, uh -huh. en, la, en, en el Sistema Nacional eh, de Transparencia, que es una de las piezas del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, pues todos los, los comisionados suelen repartirse los temas. ¿no? Entonces no falta el que dice yo quiero entrarle a datos personales, yo quiero entrarle a la plataforma, yo quiero entrarle a las obligaciones de los sujetos en materia de transparencia. No, yo quiero entrarle más al tema político, porque de hecho también dentro de las obligaciones, los partidos políticos tienen grandes responsabilidades sí. en materia de transparencia. Entonces como que cada quien se va segmentando y casi nadie quiere enfocarse al tema municipal. Y los municipios se quedan sin tener esa caja de resonancia, uh -huh. ni en lo nacional ni en lo estatal, uh -huh. porque tú, como comisionado, pues igual te enfocas más a trabajar con cercanía, con los sujetos obligados del Ejecutivo, de las instancias estatales, igual y volteas a ver a los 15 municipios pues más rimbombantes... Y otra vez se te olvidan todos los municipios que están alejados. Y entonces resulta que cuando queremos construir políticas públicas que generen el abatimiento de brechas de desigualdad con o sin perspectiva de género, porque la pobreza no discrimina, sí, claro. entonces resulta que a estos municipios pues, todo esto se les hace completamente alejado. Y la transparencia proactiva que muchos la quieren ver con más herramientas, con más aplicaciones, volvemos a lo mismo. Si esos ayuntamientos ni siquiera hay conexión a internet, entonces ¿para qué se está gastando donde no se está alcanzando uh -huh. esa accesibilidad? Pero en esos municipios hay necesidades y esos municipios, por ejemplo, tener información desagregada de cómo pueden acceder a beneficios sociales no les llega que es una de las obligaciones principales. Si tú vas a destinar un recurso público, ese recurso público tiene que ser transparente. Hay todavía resistencias, ya no de los municipios, hay otras áreas que se resisten a ser transparentes. Y bueno, la intención ahora es que no nos resistamos, que mejor generemos estos vínculos, porque si no estamos vinculados, pues entonces todos seguimos yendo por diferentes líneas. ¿Y cómo es eh, aterrizar todos estos conceptos ...con el agregado de perspectiva de género. La realidad es que todavía la información en su mayoría no se desagrega con esta perspectiva de género. Pensemos lo difícil que ha sido que las sentencias que son obligatorias, que se publiquen en las plataformas, a nivel federal la Suprema Corte ya lo hace... Sí desagrega uh -huh. información, si sí señala que no nada más se tiene que dictar la sentencia con perspectiva de género, sino que tiene que ser con un lenguaje accesible, porque en la medida en que la sentencia uh -huh. sea desprovista de tanto rollo y tecnicismo jurídico, sí. en lugar de que sean 150 hojas, si tú le pones en dos hojitas a una ciudadana o ciudadano… Claro la por información, favor. es súper rápido de entender, bueno, esto se tiene que desdoblar en los estados pero se tiene que desdoblar otra vez en los municipios ¿por qué? porque la accesibilidad a la justicia no está solamente hasta cuando llegas a promover un amparo de hecho el amparo no es costoso por así decirlo, porque la ley señale que tenga que pagarse una cantidad sino porque acceder al amparo significa que tuviste que ir con un despacho de mayor envergadura que te va a cobrar honorarios etcétera, ¿no? porque tu primer instancia fue tu primer respondiente y ese es municipal. En el momento en el que llamas al 911 y pides auxilio, el primero que tiene que llegar es un primer respondiente municipal. ¿Qué trabajo hay en estos momentos? Bueno, las secretarías de igualdad estatales y municipales han construido políticas para generar esta capacitación con perspectiva de género. Pero todavía nos hace falta que la información se desagregue con perspectiva de género, porque lo que hemos encontrado es que cuando el secretario de ejecutivo rinde la información, pues esta información no hace clic, no eh, hace match con la información que tienen organizaciones de sociedad civil, universidades, medios de comunicación, ¿por qué no hace clic?, pues porque no se está desagregando desde su origen con perspectiva de género. Entonces, creo que es precisamente la transparencia, la rendición de cuentas. Si se vuelve una aliada de estas acciones con perspectiva de género, bueno, va a ser más fácil que la gente se sienta mucho más cercana. Por ejemplo, yo creo que casi nadie sabe que en nuestro estado se tiene un, eh, pues obviamente tenemos un presupuesto de egresos donde sabemos a qué se destina el dinero, pero hay un anexo que es transversal, uno, con transparencia y dos, con perspectiva de género. Y que esto genera que se elabore un documento que se llama Presupuesto Ciudadano. Les apuesto a que casi nadie ha ingresado a la plataforma a descargar el Presupuesto Ciudadano. En lugar de tener que descargar más o menos 300 hojas de lo que es un presupuesto, este documento de manera rápida te explica en 15 hojitas, ¿En qué se ve el dinero? Bueno, ahora hace falta que ese documento que ya se hace tenga perspectiva de género para saber qué programas de todo ese recurso se están destinando precisamente a gastos, acciones para abatir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo, Jorge Gurser dice, saludos Erika, excelente entrevista, dice, bonito programa. Michelle Chain dice saludos Norma, ahora sí tienes a una invitada de lujo, Erika. Ay, órale, y dice, Gracias, ajá, dice Jorge Revira, dice error, la violencia no solo es hacia las mujeres, porque minorizan a los demás géneros. Dice dónde, dónde está la verdadera igualdad de género. La violencia está contra toda la sociedad, ¿no? En, en cuanto a perspectiva. Eh, eh, de género. Dice, tan solo ven e investiguen cuántos casos hay hoy en día en Puebla de violencia de género. Entonces, bueno, bueno, de hecho, ayer algo muy interesante es que se presentó, eh, yo soy Rotaria, y ayer nos presentaba el director de México dentro de lo que es este Instituto de Economía y eh, pues paz, eh, creación de, de acciones de paz positiva nos presentaban que por primera vez en este ejercicio, después de nueve años que han estado elaborando este indicador, precisamente incorporaron perspectiva de género. El World Justice Project, que es un, eh, pues una instancia internacional que evalúa el índice cada año de pues, qué tanto Estado de Derecho y cómo se cumple en los países y luego en los propios estados, este año es la primera vez que incorporó también perspectiva de género. Yo, la verdad, como académica, eh, tengo como seis años que participo activamente uh -huh. integrando, eh, eh, bueno, dando información proactiva a, este, a esta instancia internacional que es de World Justice Project. Pueden ingresar a ambos eh, indicadores y observar que precisamente World Justice Project anuncia que para su próxima edición estará emitiendo este indicador internacional de qué tanto la accesibilidad a la justicia es o no con perspectiva de género, precisamente por esto porque ya sabemos que se puede acceder, pero sigue existiendo mucha resistencia. Ayer en, este, eh, en esta presentación hablaban de que precisamente por primera vez en nueve años este indicador de paz en México y a nivel global, pues ya evalúa que ha existido un incremento del 135% en casos de feminicidios. Sí, por supuesto, hay violencia que se comete contra hombres y contra mujeres, nadie está diciendo que no nadie está diciendo que no se hayan sí. incrementado los casos, lo que ocupa y preocupa es que precisamente existan en nuestro estado, 25, en nuestro estado en nuestro país, perdón, 25 declaratorias de alerta de violencia de género en 22 entidades de 32 que de las otras 10 que faltan solamente en dos estados no se ha solicitado la declaratoria de alerta de las, de los 10 estados que no tienen declaratoria de alerta 8 ya lo solicitaron y que pareciera que el tener alerta no significa que efectivamente se reduzcan pues estas condiciones. Entonces, tenemos apenas primeros datos, nos hace falta desagregar más información, y perspectiva de género, por cierto, no solamente es hablar de hombres y de mujeres, es hablar de diversidad y de inclusión, por uh -huh. eso comentaba yo al principio que no solamente es las, los, les, porque precisamente algo que es muy importante es visibilizar las diferentes condiciones de violencia. Ayer lo decía este experto, al menos ya tenemos el tipo penal de feminicidio, que por cierto mucha gente sigue diciendo que no es real, pero faltaría incluir el transfeminicidio, que son estos crímenes de odio que se cometen precisamente con personas cuya identidad o eh, pues, apreciación sexogenérica cuando otra persona le ve en esta transformación, le genera tanto odio que le mata, uh -huh. y no solamente es que te maten, es que te privan de tu dignidad, y algo bien interesante, Exacto. el caso de Campo Algodonero, cuando habla de identificar y tipificar el feminicidio, señala que precisamente son los actos de corrupción, son los actos extremos en los cuales hay alta indiferencia por parte de las instituciones los que provocan que esto se vuelva como un caldo de cultivo negativo. Por eso insistimos en la importancia de que el acceso a la información, la protección de datos personales, sabemos del caso de la ley Ingrid, que precisamente fue eso. ¿Cómo es posible que haya información sensible en el manejo en el que se ha levantado un cadáver feminicidio no, si no quieren entrar en ese tema, pero un cadáver y que esa información estuviese desplegada en medios de comunicación, ese trato digno, que es un derecho humano, aun cuando estás muerta o muerto, se tiene que conservar, y esos son datos personales, y eso le toca trabajar a este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De acuerdo, pues mi querido Lalo... Ahora viene ya el proceso de, de definición, ¿no? Es este es. jueves. Es este jueves. Yo creo que queda claro desde la integración de la terna, primero va a ser comisionada, porque es un lugar sí. que es para eh, género femenino, ya está así especificado, se va a cubrir esa vacante que se tenía eh, prevista y va a ser entre tres mujeres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te diferencia entre las tres? Porque la capacidad queda demostrada ya la integración de la terna. los que conocen tu vida pública y tu vida académica, pues saben que o sabemos que te has preparado para esto toda tu vida, que es tu tema, y bueno, pero ya viene la decisión de parte de los legisladores. ¿Cuál es la parte que te hace diferente a tus dos compañeras? Bueno, creo que algo que me hace diferente sí es que yo ya fui comisionada, que cuando fui comisionada fui esa voz crítica, autónoma e independiente eh, que también tuve esta capacidad de generar este diálogo y vinculación con organizaciones que son y que me siguen acompañando y que independientemente de cualquiera eh, manifestación de ideologías porque yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad también de expresar una ideología eh, así como religiosa, política, sexual y demás, pues ese es también nuestro propio derecho a nuestra intimidad pero creo que me permite ser también autónoma respecto de cualquier otra decisión. En su momento fui comisionada y creo que fui una comisionada que precisamente buscó estos estándares para generar la accesibilidad a favor de la ciudadanía. Sé que ya en estos momentos algunas organizaciones ya se les olvidó, pero fue precisamente por este trabajo apegado a la ley que logramos identificar ¿Cuál fue el costo del de barroco, del Museo Barroco? ¿Cuál fue el costo de eh, pues la llamada esta rueda Ajá, eh, de, la de la estrella de Puebla? Y de otras acciones que precisamente generaron esto, ¿no? La vinculación ciudadana y el respeto a un derecho humano que ha costado lo mismo que en materia de género, que le ha costado a muchas personas. Y creo que hoy, precisamente, el diferenciador es, es experiencia, pero es también la experiencia en materia de perspectiva de género, no solo en el entorno gubernamental, sino desde el entorno de sociedad civil. Yo, en verdad, que estoy muy agradecida con las universidades, pero también con las organizaciones de sociedad civil, que con diferentes enfoques me dieron este voto de confianza, porque refrenda precisamente este espíritu, y mente crítica que me caracteriza independientemente de que confío en que la decisión del Congreso será la mejor porque también creo que el universo nos coloca donde tenemos que estar estoy preparada para este espacio lo estoy, pero también estoy consciente de que será la decisión y está la decisión en manos de las y los diputados a quienes les envío un saludo y que espero que sean evaluadas precisamente estas credenciales, este trabajo esta trayectoria y eh, pues este ímpetu y esta pasión que tengo por el ejercicio de mi profesión como abogada, pero también por eh, pues el transitar dentro de los espacios públicos y sociales. De acuerdo. Pues Norma Pimentel, ella está participando dentro de esta terna para ser la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Esta decisión se va a tomar el jueves, entonces pasado mañana ya sabremos qué onda. ¿Si sirvió el manto protector o no? Gracias mucho de eso el manto protector, por cierto. de Citlán. <risa> Así es. Eh, saludos a Cicla Liceja. No, este. Eh, patrocinadora del manto Patrocinador ¿eh? después les contamos el, el una gran historia Sí, es, es, es un chisme local pero después se los platico con mucho gusto, de verdad muchas gracias eh, Norma y bueno que gane la mejor sí, y que los astros se alineen, muchas gracias Erika por invitarme también a conducir contigo, que los astros se alineen porque la capacidad ahí está y que los gracias. diputados tomen la mejor decisión y que escuchen también porque como tú bien lo decías vienes impulsada por organismos ciudadanos por organismos civiles y también tiene que escucharlos. Pues Así es, suerte. pues muchas gracias también, Eduardo Cuando Cobián. Cuando quieras vengo. Eh, claro, el eh ya sabe que este es su casa, es así como de casa, ya entra así y sale como en su casa, ya me saluda, ya entra y todo, por supuesto y de verdad, gracias por sí, participar imposible. en esta entrevista que no quería, ¿verdad? Y dije, vente para acá, ¿cómo no? el yo, Sí, ¿verdad? De, hay que rogarle. Es que me toca nada más los jueves. Ah, ya, me toca los jueves. No. Dice que no venía preparado. Exacto, pero, pero no venía preparado, pero. Pero. pero, pero, eso, pero trae trae, el trae el toda el la identidad. No, no, no, no yo de grande, quiero ser como como Lalo. Yo, yo traigo mi, mi proyecto, mi plan de trabajo, pero él trae toda la identidad ah, bien ah, puesta entonces. Ajá, y dice, Norma, bueno, yo no venía preparada, ah, pero... pero no, ella sí venía preparada y por supuesto que sí. Gracias Norma, Girentel, gracias, y gracias, bueno, gracias, gracias, muchas gracias, dale, también. Gracias, gracias Lalo, muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista compártela, danos like a nuestras redes sociales